La comida no es más saludable por tener filtro. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.